¿Te preocupa el tema de los combustibles? La solución a tus bolsillos la tenemos con el nuevo Toyota Corolla Cross Híbrido 2022. Este Toyota Corolla Cross Híbrido te da un rendimiento de hasta 85 kilómetros por galón. Así como lo oyes, 85 kilómetros por cada galón. Ven y llévatelo para resolver la situación de tus bolsillos con la tranquilidad que te ofrece Toyota, el mejor fabricante de vehículos del mundo. Toyota es Toyota. Vega Móvil. Vamos más allá.